Soy originaria de Ciudad Altamirano, Guerrero, región de la Tierra Caliente. Mi familia y yo sufrimos de desplazamiento forzado interno debido a la guerra desatada entre los cárteles de la droga. A pesar de tener presentes a las Fuerzas Armadas en mi región, nada hicieron para ayudar a la ciudadanía. A seis años de nuestro desplazamiento no podemos regresar a nuestro hogar. Tener al ejército en las calles va a provocar más violaciones gravísimas a los derechos humanos.